¿Qué tal? Buenas tardes. No queríamos dejar de hablar de toda la polémica que se desató por las denuncias acerca de la discriminación y el clasismo en el restaurante Sonora Grill. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es la conversación en torno a estas denuncias que las comenzó esta cuenta. Terror Restaurante MX. Aquí vemos la denuncia original del 31 de julio, que tiene más de 3000 retweets, casi 4000, mil, y tantos me gusta, y en la que resume que, pues presuntamente en el Sonora Grill Prime de Mazaric se divide el restaurante en dos secciones, a una le llaman Gandhi, a la otra Muset. en Gandhi sientan a la gente que no es caucásica, y en el resto pues a la gente eh, blanca, ¿no?, eh, Parece que esta es una política ¿no? que denuncia a uno de los trabajadores. Después, más adelante, ahí salen otras denuncias. Pero lo destacable del hecho es que esta, este tweet que vemos acá, en este mapa de red, lo que vemos aquí es un mapa de red, de cómo se crea la red al conversar, pues genera un montón de reacciones de comunicadores, de instituciones. Por ejemplo, la COPRET este, no solamente anunció que va a investigar, sino que está tomando cartas en el asunto, y igual hace falta que la gente denuncie, bueno, es algo que tendrán que estar pues, revisando constantemente, porque eh, pues en los restaurantes sobre todo de Polanco, no es la única, no es la primera vez, ¿no? ni, ni va a ser la única en que se esté... Eh, ah, estoy viendo que me sigue la titular de la Copret, vamos a seguirla. Este, ahí, ahí, ahí, si quieren un monitoreo, este... <risa> Y bueno, y también lo, lo más destacable es que la, la, el propio consorcio pues saca un comunicado pues con bastante que desear. Eh, no tienen un manejo de crisis, eh, salieron varios comunicadores sincronizados a defenderlos. Una vergüenza de verdad. Pero aquí lo que vamos a analizar aquí, en esta conversación, pues son las reacciones. Vemos que la, una de las cuentas más influyentes es Terror Restaurantes MX, que es la que ya mostramos cómo es la que pues, inicia la conversación, ¿no? después de las denuncias sin Instagram y en Twitter. Algo que destacar es que no tiene, no tiene casi bots esta conversación, por lo que podemos considerar que hay orgánica. Si sí hay bots en una cuenta, que ahorita les vamos a mostrar cuál, que se trató de montar en el, digamos, en el tren del MAME para, pues, para llevar agua política, lamentablemente. Pero vamos a ir viendo cada uno de los, de los tweets que fueron este, destacando, ¿No? Por ejemplo, este de Fran Salazar, parece que es este de aquí. A ver. <risa> El... Aquí está. Este, este video de una ex-hostess del Sonora Grill, pues también denuncia a través de TikTok. Y Fran Salazar eh, retoma este tweet también retoma... Bueno, en este meme, eh, cuando dice en Sonora Grill, cuando ya no vea gente morena en sus sucursales, es uno de los que tiene más reacciones. Y es la razón por la cual aparece aquí con tanto apoyo, ¿no? Tanto apoyo de este lado, también en este mapa más elaborado. Y otra de las cuentas que más este, destacan es las de Luis Valle, Luis Valle, perdón. Vallarte existe. Y la de Chumel, ¿no? Que ayer también estuvo ahí defendiendo el restaurante. En el caso de Vallarta, pues, este, lo que hace es criticar ¿no? el comunicado del de Sonora Grill, diciendo que la misma dedicación que le puso Sonora Grill a su comunicado de prensa es la misma que yo le metí a mi participación en LOL, esta serie de, de Amazon Prime. Pues es que sí, el comunicado deja mucho que desear, pero este tweet de Carlos Vallarta, el comediante, tiene cientos y tantos retweets, pero más de 2.700 me gusta, ¿no? Este, por eso es que influye tanto en la conversación. Y hay una serie de tweets que, que empiezan a, a destacar. Sobre todo los de la compañía, los del grupo restaurantero. Este es uno de los memes más compartidos, ¿no? Cuando entras al Sonora Grill prim, Prime perdón, y pasas por la sección de los prietos. ¿no? Este, aquí, aquí, aquí vamos a encontrar esta, esta cuenta, que es la que lo está también la del Pato Anestesio, que anda por acá, Pato Anestesio en el sonora grill viendo cómo sientan a mi novia en el lado güero, pues retomando esta película de los noventas, la Marte duele, este, digamos que primero fue la denuncia, después fueron los memes, el mame, pero algo que queremos pues también denunciar es que encontramos que este, en toda esta conversación los pues actuaron bots, ¿no? Eh, pocos, pero sí los actuaron, se actuaron. Y lo que les vamos a mostrar a continuación es el render de las cuentas que fueron más amplificadas con bots. Y la cuenta que fue más amplificada con bots es la de Ecuador Navaco 2, que ahora sí, aquí la, la tenemos que dice A mí no me engañan, cuando Mario Delgado fue al Sonora Grill, lo sentaron en las piernas del gerente, por eso le quedaron los ojos así. Entonces pues ahí intentando llevar el, el tema hacia lo político, es la cuenta con más bots que, que interactúa, por lo cual no la destacamos como la más influyente. Lo que nos interesa y lo que nos parece muy interesante en lo que sigue es que toda, toda, toda esta conversación que ven acá es gente indignada, también haciendo memes, ¿no? también participando, pero ya tenía mucho tiempo que no veíamos una conversación orgánica como esta. Este, ahora les voy a mostrar el mapa de, del Sonora Grill, de cómo fue la, la conversación y prácticamente pues, toda la diáspora mexicana este, estuvo participando y pues se fue, fue en todo el país, principalmente pues, en la Ciudad de México donde hubo más reacciones, ¿no? De, Respecto a la indignación del, del Sonora Grill, también con los memes. Y pues bueno, salvo los bots ahí del Cuernavaco, todo lo demás fue totalmente orgánico. Y pues habla de un episodio que tiene repercusiones, tiene reacciones importantes de, de la Copret. Un lamentable comunicado del grupo restaurantero, este, que francamente no entiendo por qué lo sacan así. En relación a las versiones que han circulado recientemente, les compartimos lo siguiente, o sea... ¿Cuáles versiones? O sea, ¿versiones de qué? O sea, las versiones son de una verdad, ¿no? Entonces, eh, en todo caso sería, bueno, en fin, no les voy a ayudar. Eh, y este, con sus... Además, solamente les pueden responder quienes siguen a Sonora Grill. O sea, híjole, qué cosa tan, tan, tan, tan... Tan, este, híjole, no, ni para qué decirlo. Eh, no es el sitio... Que tiene este tipo no es el único que tiene estas denuncias hay un montón sobre todo en polanco y bueno yo en lo personal conozco este digo no no puedo decir quién pero fehaciente y no es la única persona que lo ha hecho eh, en algún momento conocí personas que les pagaban para ir a, a restaurantes en polanco para mejorar el aspecto ¿no? eso sí existe eso sí me consta a mí este, y bueno no puedo decir más este, pero si sí hay en, las, en la industria de relaciones públicas, en la publicidad, estos servicios de que, bueno, te mandamos eh, modelos para que mejoren el aspecto de tu restaurante y así este, puedan ir. También se les paga muchos tuiteros por, por ir a comer a los restaurantes también y para hablar disque bien de las comidas, aunque realmente no sean tan buenas, esa industria también existe. Y esto de la, de la denuncia de la discriminación, pues bueno, no, no, no sorprendería que existiera, ¿no? Si han sido testigos, han sido víctimas de discriminación, por favor, compártenla en los comentarios. Pero vemos que es un tema que a nivel nacional prendió, está, está en todo el país, sobre todo en la Ciudad de México. Y sobre todo, pues, aquí en la zona de... aquí en, aquí en Polanco, ¿no? Por ahí, este... Pues qué, qué interesante esta, esta conversación. Una conversación orgánica con apenas 28 bots, 131 que aparecen. Y que son los que estaban pues, eh, amplificando este personaje para llevarlo ahí a un ataque a Mario Delgado. Pero todo lo demás pues, son memes, son este, las reacciones de las instituciones, las denuncias, este meme ¿no? de la reina Isabel. Este, ya tenía mucho tiempo que no había llamado. También este bot, esta cuenta de Jess eh, intenta hacer lo contrario ¿no? En lugar de llevar eh, Digamos carga política morena La lleva a favor de Morena Una denuncia hacia Kimberly Clark Una, una supuesta persona de ahí Que también aquí aparece Como amplificada con, con bots ¿no? este, Aquí está Esta es la cuenta Aquí tiene Pues un índice amarillo ¿no? Está fuera de la conversación pero de ahí en fuera, pues es una pequeña primavera que ojalá, esperemos, tenga consecuencias y que, pues, que no se quede en un comunicado, sino que haya una cosa que se aprenda de estos casos, que no se quiera silenciar, que no se trate como que es un intento de dividir al país o que es una cosa de resentidos. Es una triste realidad en México. ¿no? Eh, muchos amigos extranjeros siempre me han dicho... este que es muy notorio, ¿no? que quienes sirven en la mayoría de los restaurantes pues, son morenos ¿no? y quienes comen son blancos, es algo que no se puede negar. ¿no? Este, hay muchas cosas que, que todavía no se hablan abiertamente en México, pero bueno, para pronto esto fue una indignación nacional en todo el país y esperemos que mejoren las prácticas. También ahí hubo unas denuncias en la Riviera Maya, este, pero bueno, felicidades a esta cuenta, la a la de... A la de un restaurantes que no la, no la conocíamos vamos a seguir aquí y pues bueno que sigan haciendo su labor de denuncia muchas gracias